ya estamos aquí en el siguiente video continuación de la parte 1 de eh, ahorita nos va un poquito más lag la continuación o sea la parte 1 de donde estábamos que no me había, un creeper me había explotado la, la casa. ahí justo aquí, aquí, aquí apare, justo aquí justo aquí en la comida donde tengo la comida y aparecerá una tarjetica donde saldrá el video el video anterior a este y pues nada chicos, eh, estamos aquí con nuestra vaquita Llevando nuestra vaquita a su corral Lástima que el corral queda tan, pero tan lejos Vamos vaquita, vamos Vamos vaquita, vamos Vamos Vamos vaquita, vamos Quedaron esas ahí, Les voy a cargar tranquila, vaca. Pronto eso cambiará. Ya no estarás sola. Pero... te tienes que esperar. La vida cambiará. Te lo prometo. Pronto dejarás de estar sola. Te conseguiré un novio. Pero tú tranquila. Hoy, Marte de los Pollos. ¿Están ahí metidos? O sea, queriendo escapar con el zombie. Pero ya no, ya no lo van a hacer. O sea, me los voy a jugar. Me la voy a jugar. Lo voy a por qué ¿Quieren salir por ahí? No los voy a ver. ¿Qué para Los pollos mataron, los pollos mataron. Quedaron dos y de verdad. Listo. Un mundo mejor. Seré Cerebrito seré Vale chicos, nada. Nah, es que estoy mal, estoy mal, se me rompió la vaina. Uh -huh. No, voy a comer de este, esto. Guardo aquí, guardo aquí. Ahorita cuando llegue, o sea, cuando llegue el lu Luxlor, ese me va a limpiar todo esto, van a ver ustedes. Como me lo va a limpiar, a la primerita que se lo diga, me lo limpia. Uff, no habrá que ni decirle dos veces mi fiel compañero, papu <risa> Vale, le, le, le, le. le. Eh, Tata, hueque, hueque, choco, late, chocolate, chocolate. Vale, vamos a ver cómo va la otra cosa esta que se está cocinando, creo. Uh -huh. Vale, ya está. Creo que era en el hacha que quedaba así. Vale, vamos a cocinar el pollo. Sacamos esto. Cocinamos esto. Y. Vale, y eso ahí. Eso lo vamos a meter por acá. Vale, ¿por qué hago esto? Porque aquí tengo. ¡Ah, papu! ¡A la luz de la luna! Aquí sentaditos agarrando. Lo tenemos que esperar a que terminen de Ay, qué ricos cuando están haciendo Ay, esta fogata tan rica. Vale. Ahora pues nada, dejo su cocinando Y hasta aquí esta parte del vídeo, Porque esto fue mostrando lo que hay Ah, pero espera, espera, espera espera Que no he mostrado No he mostrado una parte en, en el anterior video no mostré Uy, me están agarrando a petardo Es que la batería ya va en 10% chicos Si ven el petardo es por la batería Ok, vamos a terminar esto rápido entonces Tengo aquí Vale, vale, vale, es que sentí que alguien se paró Vale, vale, subimos, subimos, subimos ¿Ya qué hora es? A las 11 y 28 Todavía es temprano Uy, pero que peor Tardo la batería, güey La batería, la batería, la batería me explota Me explota la batería, me explota la batería, güey Tenemos que matarnos antes de la batería Antes que la batería Cabe Vale, vale, vale Uf, no, uf, me, me, me Uf, güey es que la, mire Allá le puse, allá como pueden ver, ese bichito ahí. ahí se llama Lake Lake Question. O sea, es un lagote. Ahí bien hermoso, con una cascada de azul, O Riachuelo por allá. Y ahí está la entrada. Y ahí hay una cueva. Ahí donde son de eso. O sea, hay varias cuevas alrededor. Entonces ahí es donde sacan minerales. Miren esta muerte. <risa> vale, pues nada, chicos. ¿Cómo se hacía esto? Ay, que me da una pereza hacer esto. Ay, ser imbécil. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el video y hasta la próxima, papu. Mira mi cabeza, tengo cerebro al menos Bueno, nada chicos, hasta la próxima